¡Oh, abuela, qué boca más grande tienes! Para comerte mejor, mi niño. ¡Oh, abuela, no puedo aguantarme! Tengo que salir fuera. Hazlo en la cama, mi niña. ¡Oh, no, abuela, quiero ir fuera! Vale, pero que sea rápido. El hombre lobo ató un hilo de lana en su pie y le dejó ir. Cuando la niña estaba fuera, ató el hilo a un ciruelo en el jardín. El hombre lobo se impacientó y dijo... ¿Te estás cagando ahí fuera? ¿Te estás cagando? Cuando se percató que nadie respondía, saltó de la cama y vio que la chiquilla había escapado. La siguió, pero llegó a su casa justo cuando había entrado. De esta manera, la niña pudo salvarse gracias a su propio ingenio, sin ser salvada por el cazador ni morir por su ingenuidad.